Como sabéis, bueno, por pues la semana pasada hicimos una primera valoración de los presupuestos de la Junta de Andalucía y ya bueno pues estamos en un estudio más minucioso, eh, bajando más a lo concreto de lo que estamos viendo de estos eh, presupuestos que además bueno pues estamos eh, ya trabajando y denunciando lo que nos parece bueno pues que eh, son mucho más mejorables de lo que, de lo que eh, el Partido Socialista y Ciudadanos entienden. Eh, hoy vamos a hablar fundamentalmente de la Patrica, de la participación de los tributos eh, de la comunidad autónoma, la mh, famosa Patrica, que es bueno pues la aportación que hace la Junta de Andalucía a cada, a cada ayuntamiento. En el 2010, la ley de la Patrica del 2010, bueno, pues ya se dijo que había que llegar hasta los 600 millones de euros en este 2017. Y nos mh, bueno, nos hemos llevado la mala noticia de que la Patrica, bueno, por pues, un año más ha sido congelada y se queda en 480 millones. Por lo tanto, bueno, pues hay un flagrante incumplimiento de la ley que nosotros hoy eh, queremos denunciar. Y eh, bueno, además de denunciar, decir que vamos a iniciar pues, reivindicación, movilizaciones en todos nuestros ayuntamientos y en la Diputación Provincial. Para eso me acompaña nuestro portavoz de la Diputación, que explicará el modelo de mociones y bueno, eh, lo que pretendemos con esta con esta movilización institucional que vamos a hacer a partir de hoy, bueno, poder eh, hacerle ver a la Junta de Andalucía que en un presupuesto que eh, tiene 5.000 millones de euros más, o sea que es un presupuesto eh, que, que gestiona más dinero, pues no puede ser que la aportación a los ayuntamientos se quede eh, congelada, ¿no? Porque hoy, bueno, pues los ayuntamientos son los que están sacando adelante, la administración local la que está sacando adelante, bueno, pues el 90% casi de los problemas que tienen los ciudadanos en su día a día y no es posible que sigamos con una financiación tan negativa para los mismos. Así que yo sin más, le dejo a Paco eh, la palabra y bueno, pues muchas gracias eh, Buenos días eh, varias cuestiones bueno, en primer lugar decir que, que en estos días que se habla tanto de cumplir la legalidad hay que recordar que con estas cuentas que presenta eh, el, eh, la Junta de Andalucía los presupuestos para el 2018, pues está incumpliendo no solamente el Estatuto de Autonomía, sino la propia ley de Patrica, como comentaba Pedro anteriormente, por lo tanto yo creo que es de recibo re reivindicar el cumplimiento de esa ley. Estamos hablando de que una vez más pues el poder y la autonomía de los ayuntamientos se ve mermada de esta forma porque si no tiene financiación difícilmente pueden llevar a cabo las políticas que estime cuáles son necesarias en cada uno de los municipios de nuestra provincia. Ya lo hemos reivindicado en cada uno de los presupuestos eh, anteriores, porque como sabéis se congeló la, la patria como tal en los años de la crisis y por lo tanto ese déficit y esa deuda pues ha ido acumulando como tal si estamos en esa ya manida recuperación económica como nos vienen diciendo continuamente, pues tendríamos que el momento de ponerse al día, como digo, para que los ayuntamientos, los municipios de nuestra provincia pues puedan llevar a cabo eh, las políticas que estima cuáles son las más las más importantes, las necesarias para sus vecinos y para sus vecinas. Y en este sentido, como decía Pedro, pues vamos a presentar no solamente la Diputación Provincial, sino también todo el Ayuntamiento de la provincia, como se ha hecho también todo el Ayuntamiento o se, está, o se va a hacer el Ayuntamiento de Andalucía, pues se va a presentar una moción en el que tiene tres puntos fundamentales, en los que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 100. Primero, como decía, cumplir que los presupuestos del 2018 se cumpla con la ley de Patrica, la ley 6 barra 2010, 2010, que se aprobó en el 2011, que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, más conocida como Patrica. Eh, con la idea de que se alcance un fondo de participación los 600 millones de euros fijados que tendrían que corresponder para el 2014. Es decir, que actualmente en eh, el 2011 partíamos de 420, que en la suma de 2012, 2013, 2014, 60 millones de euros como estaba recogida en dicha normativa, había que incrementar, por lo tanto habría que llegar, como digo, a esos eh, 600 millones de euros. No solamente recuperar ese nivel que se ha, se ha ido quedando obsoleto ¿no? y muy, muy deficiente para la financiación local. El segundo acuerdo y segundo instar al, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es que eh, los ayuntamientos deben de recuperar esa deuda histórica, que en este caso esa deuda histórica es con los propios municipios. Por lo tanto, pedimos también al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se regule. ...mediante un acuerdo con las entidades locales... ...para que ese reintegro progresivo... ...pues se fije estableciendo los plazos lógicamente... ...y el periodo de tiempo pasado... ...es decir que tenemos que recuperar... ...para que eh, recuperar como digo los 540 millones de euros... ...sí son 540 millones pero que puede llegar a los 660... ...en el caso de que eh, los presupuestos generales del 2018... ...se aprueben como tal... ...y un terc una tercera cuestión... ...también de nuestro punto de vista muy importante es que eh, esa política que está haciendo la Junta de Andalucía de esas eh, transferencias finalistas pues porque se vayan reduciendo progresivamente eh, el, por parte del portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía pues ha explicado que se van a incrementar esas transferencias al ayuntamiento pero lo que no dice es que son transferencias con carácter finalista que están fundamentalmente basadas en distintas convocatorias subvenciones por lo tanto limita ese poder de decisión como decía anteriormente para los ayuntamientos eh, por lo tanto, lo en definitiva, lo que estamos pidiendo es lo que reconocemos que es justo para que los ayuntamientos tengan financiación propia para realizar las políticas locales de acuerdo con sus propios intereses y, en definitiva, pues, apostar por la autonomía y el poder local, como venimos siempre diciendo. Por daros algunos datos más concretos en la provincia de Córdoba para saber el, ese déficit y esa deuda acumulada, pues estamos hablando que, por ejemplo, un ayuntamiento, el más grande, lógicamente, el ayuntamiento de Córdoba, pues tendríamos una deuda total acumulada de más de 15 millones de euros y ayuntamientos más pequeños como el Ayuntamiento del Carpio en torno a 460.000 euros o ayuntamientos intermedios mayores, cerca de los 20.000 en este caso como Baena, más de un millón, en concreto 1.244.000 euros. Todo eso hace un total de una deuda de eh, 53.416.000 euros. Por lo tanto yo creo que es importante que eh, la Junta de Andalucía apueste verdaderamente por ese poder local, esa autonomía local ...y sea, es de recibo que los ayuntamientos... ...pues esa financiación que como decía... ...al principio de mi intervención... ...que viene recogida en nuestro propio estatuto... ...y en la ley... ...de que desarrolla como tal Patrica... ...pues bueno... Eh, ...reivindicar lo que estimamos conveniente y justo... ...si queréis alguna duda más... ...alguna cuestión... Sí. ...en total de la provincia de Córdoba... ¿eh? ...la provincia de Córdoba... O sea, ...si queréis algunos datos... ...los dejo aquí... ...si queréis interés en algunos ...porque hemos sí, hecho... El tercer punto... sí ...el tercer punto es... ...por un lado... Eh, la Junta Andalucía explica que se aumenta la transferencia, el fondo de cooperación con los municipios. Y es cierto, se aumenta, pero esos fondos que transfieren al ayuntamiento tienen carácter finalista. Son vías convocatorias, subvenciones muy definidas que solamente se pueden destinar para lo que estima la Junta Andalucía en esa convocatoria. Es decir, pues estamos hablando de medio ambiente o estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de lo, lo que ellos estiman conveniente. Por lo tanto, no tiene la capacidad del ayuntamiento para designarlo. Cuando realmente el patrica un fondo, que lo recibe el ayuntamiento no tiene ese carácter finalista y deciden que lo va a gastar en función de sus intereses y necesidades. Vale. Si no para calle no puede ser para... Efectivamente, hasta ahora la mayoría de los fondos que reciben son van en ese sentido. Pues dependiendo de la periodicidad de cada uno de los pueblos, pues en este mes esperemos que se, que se lleve en todas, ¿no? ¿no? solamente una iniciativa, como decía Pedro, a nivel provincial, sino que de toda la comunidad autónoma. En algunos ayuntamientos que ya han tenido pleno me consta que ya lo han llevado. La idea, lógicamente, es antes de que se aprueben los presupuestos de la Junta, que bueno, para que tengan en cuenta nuestra reivindicación.